Eh, pertenezco a Carro de Combate, que es un colectivo de periodistas de investigación, somos todas mujeres, rastreamos las cadenas de producción de los bienes y servicios que consumimos habitualmente y también las alternativas. Pertenezco a Carro desde 2017. Luego en, en Carro somos tres freelance y una persona que trabaja por cuenta ajena, que es un colectivo que no eh, quiero decir en el que participamos todas, pero no es el colectivo que nos da de comer cada una tenemos nuestro trabajo de, de freelance como periodista y yo eh, tengo, como bien has dicho, mi sección en la radio, Consuma Crudeza, que hablamos de... de bueno, de eso que se llama consumo sostenible, transformador, crítico, consciente, llámalo como sea, responsable. Y, y luego colaboro eh, con medios, colaboro con El Salto, colaboro con El País, con Rock Deluxe, también con algún suplemento de Vocento que me piden perfiles, vinculados a la sostenibilidad, como muy interesante, me, más o menos, eh, pues eso, la vida de un periodista freelance y, y que va cambiando los medios con los que colaboras. Hay algunos que sí que se mantienen muy fijos, ¿no? Carne cruda, El Salto, El País, y otros pues que van un poco como por la temporada. Como empecé como periodista de cultura en una revista de tendencias Que bueno, por aquel entonces pues estaba la Dinamo y esta revista Vanidad Y una cosa así Y de ahí, eh, ah, muy jovencilla, eh, me, me fichó Vogue, la revista de moda Como redactora jefe Que fue un pasado muy revelador Yo tengo un pasado muy revelador en las revistas femeninas Que la verdad es que eh, cuando he estado en ellas Yo me quería cortar las venas Pero luego me ha venido muy bien porque... Yo creo que por no que no me diese un siroco, he ido viendo ¿no? que, que otras cosas eh, dentro de ese contexto que en ese momento no, no sabía cómo desarticular y salirme de ahí, me iban interesando. Entonces me ha venido muy bien por, por el hecho de que, por ejemplo, empecé a entrar en contacto en, en Vogue con muchas grandes marcas de lujo y de moda y yo me preparaba mis entrevistas y mis reuniones con lo que llamaban anunciantes y me, iba, me empecé a dar cuenta de que había impactos en sus cadenas de producción, pero que eran muy similares en muchos sitios, que incluso compartían fábricas. Y, y entonces yo paralelamente, o sea, durante mucho tiempo llevaba una vida paralela. ¿no? Llevaba esa vida de tal y luego iba acumulando información de impactos sociales y ambientales, de multinacionales. Eh, luego estuve una temporada freelance y, y llegó la crisis anterior, y llegó la crisis anterior, y yo me creía lo de los brotes verdes de zapatero, no sé si alguien se acuerda, pero no fue así. Total que acabé en otra revista de moda, yo me había prometido que no iba a haber ninguna. Y ahí acabé de, de subdirectora y eh, fue Cosmopolitan y fue un horror, porque yo pensé que iba a ser, iba eh, a estar seis meses, fuera como cojo esto, seis meses, cuando pase esto yo me largo. Y fueron cuatro años y pico, en Vogue estuve tres años. Y, y entonces, claro, ahí la, lo curioso es que empecé a entrar en contacto con mucha multi, multinacional de lo que llaman mass market, del mercado masivo, ¿no? Comida, automoción, belleza, hogar. Y, y claro, ahí me empecé a dar cuenta que todos esos impactos que ya había visto un poco en la industria del lujo y en la fast fashion se repetían en la industria de la alimentación, en los automóviles, en el hogar, en la belleza. Y que había como una especie de modus operandi y que todas esos eh, sucesos ¿no? que llaman los economistas externalidades sociales o medioambientales eh, que te decían las multinacionales cuando hablabas con ellas ¿no? que eran excepcionales que eran excepciones en su cadena de producción resulta que no eran tan excepcionales porque se repetían de unas multinacionales a otras se repetían en un cierto tipo de empresas ¿no? en, con, con, eh, estando en bolsa con accionistas, con inversores o sea, había un, un, un modelo de transnacional corporativo, donde se iban repitiendo y se iban repitiendo los mismos tipos de abusos, ¿no? Explotación de recursos, de personas, de animales eh, y una serie de cosas que no parecían eh, puntuales, sino que parecían más bien sistémicas y sistemáticas. Y entonces empecé a, a, a articular un libro eh, con toda esa información, porque claro, yo paralelamente a que empiezo a tener esa información de esos sectores y esas multinacionales, eh, a mí me empieza a dar un poco de repelús consumir determinadas cosas, ¿no? Eh, porque de repente me da la sensación de que con mi dinero, con mi consumo, estoy eh, a, a, a, apoyando cosas que no es que ya no tengan que ver con mis valores, sino que son nocivas para el medio ambiente y la, las personas. ¿no? Entonces yo en todo este proceso que os cuento, que es de años largo, eh, empieza a consumir de otra forma. Entonces para eh, llegó un momento que yo ya estaba en cooperativas de renovables, tenía mi, mi banca ética eh, y de repente hacía un consumo que me daba cuenta cuando se lo contaban a mis amigos que les parecía a mi entorno, no mis amigos más íntimos, pero a mi entorno más profesional o más de conocidos eh, que les parecía muy marciano ¿no? y que no conocían esas cosas. Entonces de repente se me ocurrió armar eh, eh, un libro que es este, Tu consumo puede cambiar el mundo. Eh, que es gordito, que es bastante gordito, eh, que es eh, pues la, eh, cada, un repaso de cada sector de esos impactos socioambientales que hacen, o sea, ese modelo de multinacional y de transnacional grande, pero también una segunda parte propositiva de las alternativas que existen, porque me parecía fundamental. Yo iba hasta me, me despedí de un trabajo, me autoinmolé, en el de su directora ya no podía más, eh, me autoinmolé, además con todas las ganas del mundo, yo creo que es de, es a, el irme de las dos revistas de moda ha sido las mejores decisiones que he tomado yo en mi vida, eh, profesional, <ríe> luego este y subirme a carro ha sido la tercera que he tomado, en definitiva. Pero me autoinmolé, eh, propuse el libro, me lo aceptaron y me iba a estar un año y medio, que era lo que había calculado yo, que me iba a durar como el paro y no sé qué, no sé cuántos, eh, pero nada, al final estuve tres años y entrevisté a 250 personas para esto, entonces... Para mí fue algo como eh, fue muy, muy apasionante porque ese libro además hace red. Yo me doy cuenta que mucha gente se ha conocido a través del libro, yo he conocido a mucha gente a través de ese libro, hasta entonces cuando estoy en ese proceso del libro y el libro ya sale publicado, eh, eh, Nazaret, Laura, Aurora y yo eh, nos conocíamos por las redes sociales, no nos conocíamos físicamente y ese libro también nos vincula, ellas se dan cuenta que yo estoy investigando lo mismo que estaban investigando ellas ellas ya tenían el, el colectivo y en 2017 me invitan a formar parte de Carro de Combate, que, que ha sido como la, como la ilusión de mi vida. Estudié, estoy licenciada en periodismo, pero cuando me iba, cuando estaba ya en periodismo mi padre me dijo que eso me iba a morir de hambre, que eso no era una carrera, ni no era nada, y que él no me pensaba antes entonces eh, pues me tuve que hacer la carrera de Derecho a la vez total que me hice Periodismo y Derecho entonces mi formación es eh, bastante jurídica yo el Derecho eh, pues la verdad es que fue un poco pesadilla en la universidad de llevar las dos carreras a la vez pero luego de agradecerle mucho eh, cosas que me han sido muy útiles como el Derecho Internacional eh, el Derecho de la Propiedad Intelectual que para estas cosas que nos andamos del consumo y cómo se las manejan las corporaciones eh, pues me ha venido muy bien el conocer mucho más profundamente los derechos humanos, ¿sabes? Y todo, todo. entonces había habido una formación que a mí eh, me ha venido muy bien y me ha mueblado muy bien la cabeza y también, bueno, pues, ¿no? cómo funcionan las instituciones, los organismos, eh, ahora qué cantidad de cosas dependen de Europa, eh, ¿no? cómo esa lex mercatoria que le llama la gente de Omal a las, a las transnacionales las protege. Y eso, me, la verdad es que me, es una formación que agradezco muchísimo, Esta es la, la formación que he tenido formal. Luego, en la informal, pues, pues ya habéis visto, o sea, yo me, de repente me he formado de una forma como agreste en el periodismo de investigación, ahí acumulando información y haciéndolo, ¿no? Como desde la, desde la, pura, desde la pura práctica y, y bueno, no la intuición, porque al final está, haces ¿no? una carrera de periodismo, eh, pero sí desde... El periodismo de investigación es caro, es lento y muchas veces no. tú partes una hipótesis y la realidad te sorprende. Y yo me, a mí me preocupa mucho ese periodismo que se hace de, de constatar tus propias hipótesis ¿no? y de reforzar tu punto de vista muchas veces porque lo interesante precisamente es eh, eh, muchas veces no te sorprende completamente la hipótesis pero ves una zona de grises ¿no? y de claros y oscuros y yo creo que eso es lo... Lo interesante, porque ahí es donde, donde están las posibilidades, no hay las fisuras para transformar. ¿no? En, la, en la vida las cosas no son blancas ni negras, eso es una escala de grises, y esa escala de grises yo creo que tenemos que saber tocarla y afinar y saber dónde están las teclas, porque yo creo que ahí se encuentra el, el humus de la transformación social. Y, y luego, pues eh, a, a mí me. El, o sea, yo creo que como formación no, no formal. Luego me ha venido muy bien eh, las redes. Yo creo que hay que estar. Eh, o sea, yo creo que está muy bien estar en muchas redes. También hay que medir el desgaste. Yo creo que esto en algún momento a todas nos ha pasado: que cuando estás en muchas redes, muchas veces no llegas. También hay que ser flexible: pues hay veces que no llegas. Oye, pues es que ¿qué se le va a hacer y hay momentos que hay que dar un paso atrás yo creo que el, el curiosear y mirar muchas redes está muy bien y luego el, también tener un, un poco de tomar perspectiva y ver eh, en dónde uno se siente mejor y dónde uno de repente la, la cosa eh, fluye más eh, y luego man, mantener siempre el, el contacto que aunque igual no participes yo por ejemplo ahora no estoy en el consejo rector en el mercado social, pues, estuve tres años pero aunque no esté en el consejo rector eh, me mantengo conectada si me siento parte del mercado social y ahí estoy para, para lo que tenga que ser y desde el periodismo ¿no? eh, cubro la economía social y solidaria y le intento dar mucha visibilidad en la radio y las cosas que, que escribo. Yo creo que hay muchas formas de vincularse y también que, creo que tenemos que encontrar las muestras. Uy, es que con lo de la marca personal tengo un poquito de peleita conceptual, ¿eh? El, o sea, porque a mí esto de, de, de mercantilizarnos hasta nosotros mismos eh, y al creernos que somos microempresas y que somos una marca, eh, me parece una especie de colonización, bueno, una especie no, me parece una colonización total eh, de, de lo corporativo en nuestra vida privada. Yo soy autónoma, yo soy freelance, no me voy a creer que soy emprendedora ni me voy a creer que soy una empresa con carros y que hacemos, pero no somos emprendedoras, tenemos un colectivo que es una asociación sin ánimo de lucro que está construido para investigar, ¿no? para, para poder tener dinero, para investigar y llegar más allá de lo que individualmente eh, llegamos, entonces todo esto de la marca personal, eh, que yo sé que hay gente que hace cursillos, que... A mí me rechina un poco, porque no somos marcas, somos personas, ¿no? Y yo creo que además, fíjate, la comunicación casi es mejor basarla en eso, en que somos personas, y no me refiero al a Instagram no, del selfie de yo, yo, yo, sino el, el que convertirse en una marca personal eh, es, es algo que no, que no entra como en mi forma de funcionar, pero sí que creo que la comunicación es fundamental, que lo que no se comunica no existe. Y no por una marca personal, sino porque tienes que comunicar tus proyectos, tienes que visibilizarlos para que la gente lo entienda, y sobre todo porque la comunicación es una forma de generar vínculos y generar lazos, de, de darte a conocer y que la gente te conozca. Entonces, eso, eso es lo, lo interesante. Y en cargo de combate sí que la comunicación es bastante más intensiva, porque tenemos muchísimos más seguidores en las redes, eh, hasta un punto de... bueno no, no el, el, tenemos las mismas redes, o sea, Facebook, Instagram, eh, Twitter, un canal de Telegram, más la web. Entonces, eh, llegó un momento que alimentar todo eso era una locura. Y nos lo turnamos entre nosotras, empezó un, una ronda de turno. El mes que te tocaban las redes sociales, querías morir directamente. O sea, era, era un no vivir y además que no. no o sea, es que no, no dabas, no, no lo podías hacer bien. Entonces, eh, una de las mejores decisiones que tomamos es incluir a Lidia. Nos, Nosotras no podemos pagar sueldos en el colectivo, por ahora, pero, pero sí, sí que nos gustaría en un futuro. Pero tenemos a Lidia que la, que la pagamos un buen freelance para que nos ayude con las, con las redes sociales. Y desde que ella aparece en nuestras vidas, eh, pues nuestras vidas es otro, pues encontrar a alguien que es especialista en, en lo suyo. Nosotras somos especialistas en investigar, pero no tenemos por qué... Eh, saber de redes sociales y, y eso nos quita cuando no eres especialista además en algo te quita muchísimo tiempo hay una tendencia eh, como autárquica muchas veces en, ¿no? en los colectivos nos lo resolvemos todas solas y no de repente igual es más inteligente en encontrar colaboradores y lo mismo que decía no hacer red y que cada uno haga lo que en lo que es fuerte y si no eh, sacarlo fuera de una forma digna por supuesto sabes y, y bien remunerada y cuidada y con sus cuidados y todo, pero, pero delegarlo, porque hay momento de, de de activismo heroico y de, de dejarme solo, que puede ser un, un, un pues, reventar, reventar en lo profesional y en lo personal. Yo como autónoma eh, tengo un gestor que es un cielo, la verdad que también lo encontré por eh, la economía social y solidaria, el mío personal. El de carro, el de carro no, es una gestoría, eh, pero el mío eh, fue también un contacto de una compañera de la economía social y solidaria que me lo pasó y es un sol. Entonces con, eh, con Miguel Ángel, que se llama, eh, pues me organizo, eh, mandarle las facturas trimestralmente, ya tengo como una dinámica hecha de organizarme todo y no le dedico mucho tiempo a, a eso, la verdad. O sea, es como pues, cada tres meses la declaración que tengo que hacer. A ver, yo también, como un ser individual, tengo una contabilidad muy sencillita. Pero en carro eh, sí que es un, ha sido un temazo. El del tema de la contabilidad, el tema de la administración. De hecho, una de mis compañeras eh, está muy saturada con esto, lo ha llevado muchos años, eh, y ha habido un momento en el que hemos tenido que reorganizarnos y delegar. Yo hay una parte administrativa que estoy llevando en ese proceso un poco. De, de haber eh, tirado el colectivo 8 o 9 años, de una forma muy intuitiva y muy orgánica, a que de repente sabes que necesitas estructura, que necesitas organizarte de otra forma. Sí. cargo de Combate nace en 2012, este año hacemos 10 años, y nace en 2012 porque eh, Laura Villadiego, que es eh, una de mis compañeras, y Nazaré Castro, que es otra se se, se conocieron, Nazaré estaba por Brasil entonces investigando eh, bueno, cadenas de producción relacionadas con ciertos cultivos eh, Laura se acaba de, de estar en Camboya y se dieron cuenta de también investigando eh, pues cultivos, la pesca, se dieron cuenta que estaban investigando eh, un poco lo mismo y que encontraban pues como me pasó a mí, ¿no? una explotación que se repetía que era sistémica, sistemática, detrás de muchos sectores de los bienes y servicios que estamos consumiendo. Y entonces en 2012 de, eh, for, hacen un blog, un blog que es el comienzo de, de cargo de combate, un blog para soltar esas investigaciones y a partir de ellas hacen una primera investigación que es sobre la, el azúcar, que eh, editan un, un libro que se llama a, a Amarga Dulzura y a partir de esa investigación aparece eh, Aurora, eh, Aurora Moreno, eh, que por 2000. No, eh, ah, vale. No, en 2014 hacen, aparece Aurora, pero antes hacen esa investigación de, de Amarga Dulzura y empiezan a hacer una serie de informes, que son informes que tenéis en la web y que os podéis descargar, que son nuestros informes de combate, que eso ya se ha vuelto un clásico. Empiezan a hacer los primeros informes de combate sobre eh, bienes de consumo. O sea, ya sea el algodón, el cacao, el azúcar, el aceite, las naranjas, ahí tenéis un montón, el aguacate, eh, tenemos como veintitantos. Y, y entonces se hace una primera publicación en clave intelectual, se reúnen todos esos informes y se hace un libro que es Cargo de Combate, que sale en 2014. La primera edición, pues la segunda salió el año pasado. Y en ese momento Aurora, aparece en Aurora Moreno y, y María eh, Rubiños, que ya no está en el colectivo, pero que juntas las cuatro investigaron el aceite de palma, eh, se encontraban además casualmente eh, Laura en el sudeste asiático, donde la palma se utiliza bastante, Laura de en ese momento, en Blanc, en Nazaret en ese momento se estaba moviendo ya hacia Argentina, donde ha estado viviendo hasta ahora en la pandemia, nos hemos reunido todos en España, pero no estábamos juntas, y, y entonces Aurora había estado eh, también conociendo un poco la palma desde África, María también ten, tenía algunos conocimientos del cultivo de palma y se juntaron y hicieron las primeras investigaciones de la palma, que fueron pioneras en esto, antes de que petase la historia de la palma. ¿Os acordáis del aceite de palma que de repente apareció en todos los telediarios? Pues ellas eh, lo, hicieron, lo hicieron mucho antes. Eh, María ha estado en, como en un papel simbólico en los últimos años porque tuvo un trabajo Aurora eh, también es, es la única que no es freelance de nosotras eh, también trabaja para Cuenta Ajena para una historia de, de desarrollo y de cooperación relacionada con el agua y, y yo en 2017 había sacado Tu consumo puede cambiar el mundo nos conocíamos por redes, ya nos seguíamos sabíamos que estábamos investigando las mismas cosas y ellas se reúnen para presentar eh, un libro de de Nazaret, que es este, la dictadura de los supermercados, y me invitan a la librería a presentarlo con ellas y con Ana Chenique de CEQ. Claro, nosotras tenemos una forma jurídica de asociación sin ánimo de, de lucro y una estructura, o sea, como un panda, o sea, más básico, imposible. ¿No? Que nos hemos ido financiando gracias a los crowdfunding. Funding, eh, pero lo que, en lo que estamos ahora es que estamos haciendo investigaciones para entes. Por ejemplo, este que os digo que va a salir ahora a finales de marzo eh, lo hemos hecho con la European Climate Foundation. Hmm. Tenemos una reunión, se supone que mensual, eh, entre las cuatro, un poco para contarnos eh, las cosas. Hacemos, bueno, las reuniones que tenemos que hacer, ¿no? De las actas, ahora pues un, una extraordinaria por el cambio de presidenta. La idea es sobre todo no tener que tirar ya de crowdfunding. En el último crowdfunding, en plena crisis pandémica económica, eh, nos daba un dolor estar sableando a la gente, o sea, un, un planteamiento que ya no es lo que da sufrimos, sino que había un planteamiento como ético. De, de está bien que la gente te pague y te ayuda hasta un cierto tiempo no un cierto periodo de tiempo pero ya esto es como lo de sentirte un poco gorrona del personal de no puedes estar todo el rato pescando en la en, ¿no? en, en, la, en, la, en la misma en el mismo ámbito entonces había una cosa de tenemos que madurar entonces la, lo de buscar fondos sean fondos públicos privados lo que nosotras necesitamos que estén alineados con, con las investigaciones que hacemos tenemos que saber que ese, ese paso del crowdfunding a encontrar fondos públicos y privados tienen que ser siempre con que porque el crowdfunding lo que nos permitía es la independencia periodística entonces lo que no, la financiación sea de donde venga que tenga que venir en, y que está llegando ahora tiene que ser también que nos permita esa independencia periodística esa es nuestra línea no esa es nuestra línea roja Cargo de combate eh, tiene que ser sostenible per se, o sea, ya lo es en su pilar social y en el ambiental, pero en lo económico también. O sea, ahí tiene que haber dinero para, poderse, para poder investigar, no puede caer sobre las economías de ninguna de nosotras y tiene que ser autosuficiente. Nosotros no queremos más que que Carlos sea una auchita. Eh, por eso te digo que es una cosa muy sencilla, o sea, nosotros no tenemos un modelo de negocio, nosotros tenemos un modelo de proyecto de periodismo independiente, entonces lo que queremos es que esa hucha esté lo mejor cuidada para poder hacer las mejores investigaciones y nos estamos dando cuenta que de repente, que podemos. Entonces hay filantrocapitalismo con el que nunca vamos a tratar, nunca, eh, ese otro filantrocapitalismo eh, que son una serie de fundaciones que están con temas sociales, medioambientales, eh, que ahí sí que se puede funcionar y luego eh, luego tenemos como eh, otra parte que para nosotras es súper importante y que además es algo que nos que nos ha vinculado a todas que es la economía social y solidaria o sea nosotros en, en la economía social y solidaria confiamos muchísimo en el sentido de como modelo eh, de trabajo y económico pero también porque es el laboratorio donde se están generando más alternativas de consumo y donde eh, y, y eso hay que hay que ponerlo en valor o sea de, en, en todos lo, los ámbitos ¿no? y, el, y es un ensayo-error constante y hay un montón de modelos eh, que funcionan muy bien que pueden ser escalarse mucho más o menos o lo que sea pero para, para nosotros eso es un territorio súper fértil entonces con la economía social y solidaria siempre vamos a, a funcionar y trabajar. Eh, es replicable, o sea, otro, otros colectivos periodísticos que quisiesen articularse alrededor de una organización así, bueno, nosotras encantadas de, de ayudar en, en, ¿no? con unas temáticas comunes, con unos contenidos comunes y, y que estén investigando esas cosas, esto es muy aplicable pero muchos modelos muy similares han aparecido en las últimas décadas en, el, en la última década en el, en el periodismo, estamos hablando como en los últimos 10 años de precarización también muchos periodistas eh, que querían hacer una información independiente nos hemos tenido que estar también buscando la vida de cómo lo de cómo lo hacíamos. Y entonces hay, hay fórmulas diversas de encontrar la independencia y a mí eso también me parece enriquecedor. O sea, hay cosas que no, quiero decir, hay cosas que tú las conoces y que, que si tú las repites de esa fórmula no te van a salir bien porque no están enraigadas en tu territorio, porque no forma parte de tu cultura profesional entonces tú no, no puedes estar, esto es como lo de las patentes, ¿no? el patentarlo todo, estaba pensando en los transgénicos y todo eso pues bueno, el, quiero decir, está, el, está bien conocer muchos modelos pero al final tú tendrás que hacer el tuyo y tú eres una persona o tu colectivo es una, algo individual y tienen que encontrar esos, esos cauces Se supone que cada año establecemos un plan de lo que vamos a hacer ese año. Eh, que luego, como es el caso del año pasado, eh, pues salieron mil cosas que al final fueron las que nos ocupamos y el plan eh, quedó ahí y ahora estamos rescatando cosas del plan. O sea, sí se, se supone que tenemos una estrategia para ese año, pero luego en el día a día van surgiendo cosas que nos hacen como replantearlo. Entonces, yo creo que lo, en el punto en el que estamos ahora es. Tenemos una estrategia clara de a dónde llevar el colectivo, sin que hayamos hecho un plan estratégico, porque como la cosa es como muy pequeñita, ¿no? De cambiar esta cosa de financiación, organizar esto al administrativo. O sea, tenemos eso, ¿no? Hacer el pacto de socias. Tenemos como esos pasos que queremos hacer en, en nuestra organización de estructura interna y luego los proyectos. Es consensuado, para bien y para mal, y además somos consensuados que es como, pues para bien o para mal, eh, consensuado, lo, lo decidimos todo eh, de, de, de una forma, pues sí, eh, democrática, bueno y democrática y no, o sea, si hay alguien en un proyecto que no quiere estar, en esa investigación no estás, entonces la, lo vamos apañando todo todo así, las, las decisiones, esto complica, a ver, somos cuatro, cuando sois treinta, peor, ¿sabes? O sea, es la, la historia... Pero, pero yo creo que es la, la forma ¿no? de, de que, que al final todas nos sentamos incluidas Es el encontrar un consenso y el, y el poder negociar Y eso, eh, pues tener cintura, eh, eh, ser flexible y, y adaptarte Entonces todas las decisiones al final son, son por consenso Se llega a un consenso de un determinado tipo u, u, u otro Pero intentamos que todos los pareceres estén observados y a lo mejor eh, pues todas tenemos que ceder algo y todas tenemos que ganar algo. Pero la vida es esto. Una, madurar, eh, organizarse mejor, ¿no? Y, y luego el eh, poner la vida en el centro. Yo fíjate, creo que ahí eso es súper importante. O sea, el tener el saber que, bueno, que, bueno, que vas a tener que hacer sacrificios de según qué cosas. Pero que antes que el trabajo Que cualquier cosa está a la vida El tener respeto a tu vida Y que lo que sea que hagas se tiene que articular En torno a eso Y esto, nosotras todavía no sabemos hacerlo ¿eh? Porque hay veces que vamos o sea, con unas jornadas Pero yo creo que el, el mantener esa Lo de madurar me refería por la autocrítica ¿no? o sea, el, el, el mantener Un espíritu de autocrítica eh, Creo que es, que es Algo súper importante Y el mantener una, una historia de organización lo que decíamos antes, ¿no?, básico, pero que dure, ¿no?, formalidad poca, pero que dure, y, y esto, y lo de poner la vida en el centro, porque si no ponemos la vida en el centro, nosotros nos hemos dado cuenta que no somos sostenibles, que igual carro, en este último año, con todo el gobierno que hemos tenido, que igual carro era sostenible, pero que nosotras así moríamos en el intento, ¿sabes?, si no empezábamos a organizar según qué cosas, entonces, puede resultar que mueras de éxito, ¿no?, y que de repente eh, tu proyecto vaya y lo pete económicamente, y tú estés con una hojera de sopanda. panda, y que, no puedas, y que no, te, no puedas encontrarle satisfacción a lo que has creado, que eso es algo muy angustioso también, no cuando de repente las cosas van bien y tienes un montón de trabajo que te gusta, pero no lo puedes disfrutar nada. no Y eso es inquietante, en algún momento nos ha pasado. ¿no? Nosotras hacemos esto para investigar, pero aparte, eh, nosotras vivimos, o sea, tenemos que vivir todas. sobre todo os lo agradezco a vosotras el, el haberos dado este espacio el, el poder compartir y poner en común cosas el, el seguir aprendiendo o sea, yo me voy a sumar a, a otra eh, seguro y se lo voy a decir a mis compañeras me parece una, una forma estupenda de, de, de aprender de educarnos y de, y de crecer juntas ¿no? y de y de hacer red y, y para lo que queráis cuando queráis eh, de carro y de y de mí y nos vamos a seguir tropezando y vamos a seguir aprendiendo juntas seguro.